En este vídeo te enseño cómo dejar tus faros transparentes en 30 segundos y por 0 euros. Hoy te traigo un truco de listos. Para ello vamos a utilizar un trapo, papel de cocina y aceite de oliva. Lo primero que hacemos es limpiar el faro. Seguidamente echamos en el papel de cocina un poco de aceite de oliva y lo vamos aplicando en el faro en círculos. Y como ves queda totalmente transparente. Si te gusta el contenido que hago, sígueme en mi canal de YouTube.